Hoy analizamos un juegazo, una maravilla, un juego que salió para ordenadores de los años 80. Por eso, ahora, en ya no juego más, The Vindicator. La historia no es muy original, pero de algo tenía que tratar el juego. Vamos a contarlo. Los extraterrestres han invadido la tierra y el resto de la humanidad tuvo que huir bajo tierra. Sin embargo... Hay un héroe, vindicato que sale a luchar contra ellos, y sobre todo en búsqueda del señor supremo oscuro para cargárselo, y así liberar la tierra. El juego tiene tres partes diferentes e independientes, que se acceden al pasar las pantallas de una en una, por lo tanto, punto a favor número uno. La primera parte se desarrolla en un complejo subterráneo donde se deben encontrar planos que contienen la forma de destruir a los alienígenas. Para ello, el Vindicator tiene que navegar por un laberinto, encontrar cartas clave, matar alienígenas en el camino y finalmente, resolver un rompecabezas de anagramas. Sinceramente, es complicadísimo. Hay ascensores, se te gasta el oxígeno que has de rellenar al matar aliens. El mapeado es muy parecido, y eso confunde. Es un punto contra, pero la ambientación, la variedad de posibilidades de moverse por el mapeado es muy buena, pero es muy difícil. Tras finalizarlo, que yo no lo he conseguido, te dan las claves para pasar a la fase 2. Esta segunda parte es buenísima. Nos encontramos con un shooter vertical, parecido a 1942. Aquí tomamos el control de un avión, pero solo tenemos uno. Si nos lo destruyen, el resto del juego lo tendremos que hacer subidos en un jeep. Y podemos recoger municiones de disparos normales o bien podemos usar armas especiales, una especie de bombas, para abrirnos camino por zonas de muros o zonas por las que no podemos pasar así que también podemos destruir edificios y enemigos la música es buenísima y el juego, aunque es de avance vertical te obliga a usar estrategias para eliminar algunos enemigos si no, no puedes pasar final nos encontramos con una especie de cangrejo que si lo matamos pues nos da la clave para la última fase punto a favor número 2 para mí la tercera fase es la mejor tanto por el tipo de juego como por los sonidos y la acción que no para ni un segundo dentro de la base el Vindicator tiene que navegar por plataformas de desplazamiento lateral mientras usa ascensores y evita trampillas que hay que saltar. Y también debe de disparar a todo lo que se mueva. Punto a favor número 3. La música es buenísima, pero se mezcla con los disparos y los ruidos del juego y no se escucha plenamente. Punto neutro, por no darle uno negativo. Porque es que la música es excelente y tiene un ritmo que ya quisieran algunos grupos musicales. El enemigo final no lo matamos directamente, pero antes de ver el posible final, te pido que te suscribas al canal si te gusta, no lo dejes pasar, un suscriptor más hace que den ganas de seguir haciendo vídeos. Ahora sí, volvemos al enemigo final, y tras varios intentos fallidos, al final, conseguimos destruirlo. Y aunque es un poco triste, ya que es un mensaje... El juego tiene final, y eso me encanta. Por lo tanto, punto a favor número 4. Por lo menos te dice algo, te sientes completo... Y por lo menos te alegra el haber pasado el juego. Aunque sea un texto en inglés. Por lo tanto, una vez jugado, valoramos el juego... Y gana por 4 a 1. Merece la pena. Son 3 juegos en uno. Ah, te recuerdo que en el canal analizamos más tipos de juegos. Por ahora hay 3 listas de reproducción. Una para cada tipo de gusto. Revísalas. Espero que te haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.